En eso tenemos tres líneas de trabajo fundamentales, que son el acceso a la tecnología, las nuevas tecnologías, el ordenador y a la tablet, la estimulación multisensorial y la comunicación alternativa. Pero aquí en la feria hemos traído especialmente nuestras soluciones de, de comunicación aumentativa alternativa, en particular en eso verbo. Que es una aplicación para Windows y Android que permite crear tableros de comunicación e interactivos y actividades educativas o juegos basados en pictogramas o en imágenes reales. Y la gente lo que va buscando, la precisión que tenemos, son soluciones que sean sencillas de utilizar, que sean asequibles, que, que no requieran más tiempo invertido el aprender a utilizar una herramienta que el tiempo que vas a utilizar eh, para aplicar utilizándola. Por eso nosotros siempre hemos intentado hacer soluciones que sean muy sencillas, que sean fáciles, que tengan una barrera de entrada muy pequeña.